Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno y buena a todos Estamos de vuelta, un nuevo directo en Killer Samus TV Que es el canal de directos de Twitch de Killer Samus Game Bueno, vamos a dar caña a Tera, vale Tera NA, Tera Emase, el único Tera que para mí vale Es de América Juego, eh, patando hacerlo te respondiendo, juego en varios servidores, tanto en Action Valley como en Mount Tiranas. Pero voy a jugar hoy con mi personaje de Mount Tiranas, con la Brawler, Milena, que está en Mount Tiranas. Eh, vamos a entrar a navegar y vamos a aprovechar la hora y media que tengamos de directo para hacer lo máximo posible. Y conseguir pronto y cuanto antes las skill apex. Sin más dilación, voy a compartir el directo y.. Empezamos a tirar. Mientras voy a darle caña para que vaya entrando el tera. Sin que, por favor, permitirme un par de nudotejos. Que no traigo nada mientras disfrutamos de esta bella canción de fondo. Vamos a ver. De solar tengo un montón de vídeos de tera. Tengo de todo. Y gracias por seguirme, minores. Tengo vídeo de Tera. ¿Cómo jugar a tera? ¿Cómo registrarse a tera de americano? caer que vale. Gameforge, mala. Gameforge, ni en pintura, ni con un palo. Ya sola, no me molestan tu pregunta. Pero hazme caso, lo tenéis todo en mi canal. Bueno, chicos, no voy a perder más tiempo, ¿vale? Voy a ir ya a tera. Recordad, compartir el directo. Ayudáis bastante compartiendo el directo. Que llegue a todo el mundo, que llegue... A la máxima difusión posible Para que cada día seamos más y más y más Y este canal llegue a ser un canal de referencia Tanto en ION como en Tera Como en los próximos MMO Y tengamos mucha interacción con vosotros Que es lo que yo quiero Interacción con vosotros Bueno, corto la música Le doy a play y para dentro Vamos a ver Eh, de solar, no juego a WoW porque de pago yo los juegos con mensualidad nadie de la China. Solo tengo tres juegos, dos juegos que de un, que de un único pago, uno es el Black Desert y el otro él, es el Albion. Bueno y el y el Revolution y el Revelation que el único pago que tuve fue para la Close Beta. Pero bueno, ya verá. En la votación de ayer vi que no queréis nada de Puggy, Aunque mañana puede que hacer un directo de Fortnite Por el tema del evento de Thanos Después de haber visto la película de los Vengadores Que me encanta Marvel Y la última de Thanos me encantó Aunque bueno, eh, es como es, no voy así nada Por si alguien no la ha visto, no voy a decir spoiler Pero el evento de Fortnite con Thanos, mola es eh, Original, pero bueno El loro, el loro También el próximo meme que voy a jugar en directo eh, bases no no yo no soy de spoiler eh, el próximo MMO que voy a voy a jugar va a ser eh, Albion Online vale tengo cuenta en Albion y voy a jugarlo además le han metido mucho cambio le han metido mucho cambio No lo tranquilo no voy a decir spoiler no soy yo de decir spoiler tranquilo Bueno, os voy a compartir el juego, un segundín, que comparta el juego. Y voy a ver si cambio, voy a ver si cambio próximamente lo que sería eh, en la show eh, del canal. Estoy ya, mmm, por perro no le he hecho antes, por perro y por poco tiempo. Bueno, estamos aquí, Entera entrando en el mundo de Tera. Me encanta esta, esta carga. Vine Glory ¿Y de qué va Vine Glory? Si me lo dice y puedo buscar algo Pues mira Bueno, aquí tenemos Milena Con ese sexy traje que le pillé Me encanta ¡Vamos con Milena! Ya sabéis que mi objetivo es Conseguir las Apex, las Apex Skill con Milena Y que sea una Chachi Brawler Reventadora de cabeza O, o reventadora de que bien hablo yo Qué bonito palabra tengo En fin también recordar que podía ser clips de los mejores momentos. Vale, patada de acero. Eh... Patada de acero tiene el Clip Creator. Y creo que de solar también. No, de solar no. Welcome. Bueno, vamos, dale. Si no escucháis bien algo, me voy a decir, vale. esta el audio bajar el volumen al audio. Porque me suena, No, más que nada a la música. Porque la cabrona de la música me salta el copyright y me jode el vídeo cuando lo subo a Youtube Así que la música se haya a bajar a tope Yo, mi minoreal, estoy jugando al mobba que juego en el es eh, a los creadores de LOL Al... joder, se me ha olvidado el nombre, perdón Te lo digo ahora mismo es al Arena of Valor A ese estoy jugando Bueno, vamos a ver Y creo que por aquí podría conseguir la bufanda ¿Qué con esto? Aquí está ¡Que todo el mundo quiere la bufanda! ¡La bufanda! ¿Y esto qué? Eh? Ah, vale ¿Cuánto pesa ahora, ahora altera? Pues, hostia oh, uh, Ahora te digo cuánto pesa altera, vale, dame un segundín No sé, porque quería bufanda Voy a cogerla, ¿verdad? porque está... Oh, qué guapo, ¿no? ¡Uh! Me la quedo Vamos para acá Hostia, pues molaba la bufanda, ¿eh? Si fuera blanca sería la, la bufanda de Katakuri Aunque la, bueno, la bufanda de, de Katakuri de one pie como de pelo Bueno, ya sabéis Me habéis dicho cómo es el tema de los Apex Y que hay que levear cómo sea esto Pero vamos, bueno, Es jodillo el tema de los Apex Vamos a ver acá Me dijiste que había una skill que no uso no sé quién fue, me dijiste Hay una skill que antes no se usaba pero ahora, pero ahora sí Pero no me acuerdo cuál era Un segundín, que tengo esto un poquito grande Y no lo leo, ahí está El tráiler de, de la PS4, pues bueno La gente está jugando eh, Pasa que está mucho más eh, En lo que es en, en UDT Está más atrasado que el tráiler de PC Es lo malo a ver A una que me dijisteis que que lo que lo, que lo, que lo usara Porque va mejor que antes Y que hago mucho más daño Por visto No me acuerdo que skill era la que me dijisteis Mmm Me dijiste antes No se usaba Pero ahora sí se usa A ver, me hago peje, peje mujeres ¿Por qué? Porque la hago linda no me digáis de que no es linda mi, mi Milena Soy un hombre, yo tengo vista para las mujeres ¿eh? Tengo eso A ver, también me sé ese Tío Bonico, pero ya sabéis Bueno, vámonos que vamos A la H de Banco Request para el tema de la Apex Salen eh, Brutal Oris Me dice que mate Que mate Oris, pero lo que me interesa Es la mierda esta Lo de los libros que me dijiste Se consigue de tal lado, pero no sé cómo se hace No sé cómo era para el tema... Me dijiste, mira en tal lado. Que te dicen dónde había matado para el libro. Creo que era... ¿En Help? No. ¿En el calendario? Es que no me acuerdo dónde era. Me dijiste, mira en tal lado. Tera, Tera de verturne dragon Aquí está, Dragon Scale. A ver, starting today for the final wing dragon. To... Pero espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Cremadia in Winghorn for the final Juni journey... Dice que, joder, qué más se chaleto, leche, me tengo que acercar. Eh, tu tú tú tú conoces? Vale, ahora using tu única teleport y device tu travel Aron, Winghorn. Y hopes vale. Pues vaya mierda. Tengo que ir más bien matar a Win Jorge. Win Va, Jor? de por culo. Está claro que si quiero hacerme el Apex, tengo que.. no Ya puedo hablar con Douglas, pero.. Fin Douglas. Que está en G-Watch. G-Watch. ahí está, G-Watch. creo que puedo irme por esto, ¿no? Igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual. igual, igual, igual. Igual está ahí. ¿Dónde está aquí igual, se lo vas a, vas a el puto igual cuadrado cojones. Aquí está, no. Aquí está igual, vale. Si sí me se olvidado, joder. Coño. Ah, ya no tengo el ítem, ya no me funciona. Pues me va a tocar la pata, me cago en la hostia. Aunque paso ya pata, la verdad. Esto es un Esto es semi animate scroll. Vale. ¿Qué me recomendéis que haga? Metamorfismo... Hombre, lo suyo es... Lo suyo es hacerme esto. Lo suyo es reventar esto. Es verdad que tenía la mierda esta. qué? Ah, esto es reventar por reventar. todo no es otra cosa, ¿vale? El caso el caso, el caso que.. Con la mierda me es parece que si consigo levear la armadura, pero me hace falta mucho ítem. Jude. Jude, la de hoy te crees que vos te pegáis, eh. Jude. Creo que nosotros también me encontraban para una quest lo brutal, lo brutal, obolix. no la ha picado, eh, picado, la ha picado, la ha picado, pero vamos, por tiempo, eh. Hay que ir a esa Creo que no la tengo equipada eh. Creo que no la tengo equipada. Si me queréis recomendarse algo, eh, ¿quiere vea a hacer esto para pillarte te en cuanto antes la PSKIRO. Kile, vea a hacer lo otro. No, no, no, no, no. A vale. Voy a mirar la skill que era porque ya estoy perdido y me dijiste. Creo que me dijiste que no estaba equipada, ¿eh? Creo que la skill no la tengo equipada, porque no la equipé porque antes era una mierda. Esta es ¿eh? Gravin Fury. No la tengo puesta. Ok, oh, de sola. Esta es. ¿eh? La Raging Fury. Que me supe el ataque tela, no, telísima. Y odio declaration. A ver. Ah, vale, vale, vale, vale. vale Esto para poder hacer PvP. Uy, po. Vaya Aún así la pondré ahí. Rampaje. Vale, la tengo preparada. Quick Ducks. Vale. Vamos a probar la esquilesta que me he equipado. Y ya ha Rex. Aún así, ya os digo, tengo un vídeo que la que Twitch va mejor con la aplicación que otro haga... Epa, epa, epa. Esto era... Bueno Va bien, pues sí No sé sí si que no Pero Si sí, es que mmm, Va raro, a ver, sé lo que es La web de, de Twitch Tengo ya Tera Tengo la A, la T La R, la... Me falta la E Sí, me falta la E vale, me falta la E ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Recordad que podéis decirme de ¿Qué queréis que haga el próximo directo? ¿eh? Es importantísimo, creo que lo tenéis ahí abajo En uno de los paneles Del canal tenéis una especie de Zonita para votar, Aún así Luego me apañaré una cosa mejor Para que podáis votar a qué queréis que jueguen En el próximo directo Vaya paliza le estoy eh. Ay, ay, ay, ay, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, Vaya... Ah, parece que no, pero la Brauner, a pesar de ese tanque... Revienta, eh A pesar de ese tanque, revienta, que da gusto Vamos ahora, ahí a base bien como estoy como llevo de hecho la quest 6 y 3 vale tengo nivel 65 por monodrome, venidme los dos, hombre que puedo ir aquí con todo ha levantado ahí, dale caña ahí Pues, pues, pues, pues, ¿qué hace? Pues, esto ahora va a ser uno, uno para, eh. Esto ahora va a ser uno para. Dale caña ahí. Dale ahí, reventándolo todo. Y aquí no queda ni era apuntado Gracias, gracias Gracias, gracias Pero me tengo que ir a por esto Apartemos de la escuela de Apex O digo yo Jude. Pues ya de la P de Apex. Vale A casa dormida siesta me miren una cosilla que tengo por aquí Una cosilla lista de un día nada Tengo por aquí una cosilla que no me acuerdo cuál era Una ya Esto para una cosa Esto para activarlo ahora y ya está. Yo creo que no tengo nada que pueda activarme yo. No sé si intentaba una, hacer una, una dungeon Porque lo que me interesa en realidad Es pillarme rápidamente esto ¿Y dónde se me ha ido la kill ¿O, o, se, me, se, me, se me ha ido la kill Voy a ponérmela en el 8 O mejor, voy a ponérmela el 8 aquí y aquí esto. El símbolo así la tengo más a mano. Ya que una aquí importante, prefiero dejarla ahí a mano, la verdad. Porque quiero uno, pillarme unos gestos, que no sé si es tan guión me ha pero vamos claro, que sí. Que ahora eh, Mi idea es hacer alguna dungeon, a ver. Pues ahora te digo vale una, Ya tengo tera Ya tengo tera Vale, y me han dado Esto Que es lo que yo quería Gracias Vale, eso por ahí Vale, ya tengo tera Y me han dado Que polla me han dado Que me han dado por el uso la mierda esta que manera por usar telas, no que no me acuerdo Ni idea, bueno, vamos a, a lo de la dungeon Me interesa esta Creo que ya la hice, esta, Rabbius Gorge. Creo que esa ya la hice. Vamos a ir a esta. Satere, no sé qué. ¿Qué me interesa? A ver si encuentro peña. A ver encuentro peña, ¿vale? Lo que no sé qué Que, en serio, ¿qué me han dado? ¿Qué cojones me han dado por, por Satera? ¿Esto? No creo, ¿no? Bueno, por lo menos no tengo. Bueno, Kurokichan. ¿Cuál clase va mejor para DPS? Bueno, de... depende o menos de lo que a ti te guste. Es si, sí, por ejemplo, para mí la Brawler me encanta como DPS, aunque no haga hagas muy... no, un daño tremendo digamos tremendo, pero es muy buena, tiene mucho combos y aparte sirve como tanque. ¿Un buen DPS? Pues tiene, por ejemplo. ¡Ay! Ya me lo he salido. Tiene, por ejemplo, a la Valkyria o a la Ninja. Son muy buenos en los DPS. También tiene al Wario o al Berserker. O al Sorcerer. Es que cada cual tiene sus propios sistemas de juego y su sistema de daño. Ya es lo que más se apaña a tu forma de jugar. A mí la problemas me encantan, sinceramente. Ya digo, ya depende. Mi canal tiene vídeos de casi todas las clases. Y bueno, ya, pues, ya como así te gusta más. ¿Te gustan los magos? Pues Sorcerer. ¿eh? Que te gusta más el ataque burrico, espectacular. Bueno, también tiene Arcanoner. La gana, tienen tiene muy, muy, muy buen ataque. De hecho, de hecho, llevamos una un rollo con nosotros. Uf. De vida, eh. Mm -hmm. Esto animo es a otra limpia. Pero una pria no es lo mismo con un sorcerer, una pria es un, es un curandero, ¿no? Pues si quieres algo de daño, te puedes hacer una barquiria. Son un poquito granditas a mi gusto, pero a la vez hacen mucho daño. O si quieres probar algo nuevo, puedes probar la Gunner o la Brawler. Si te gusta el ataque rápido, eh, juntar docenas de bichos, líate a hostia. Pues un personaje para farmear la, la dungeon solo. Lo malo de la dungeon solo es que desde hace unos, unos meses han, digamos que han eh, mejorado la dungeon. Antes una brawler podía farmear la dungeon solo. Pero ahora, depende del equipo, podrá no podrá. Yo te recomiendo que pruebes la brawler. Ya que es medio tanque, eh, bueno, mezcla tanque con daño. E aí Não me mesmo curado? Que, de verdad, la gana tiene el reposito que te cura Yo te lo que en mi experiencia es con la única que he farmeado Con la única que está farmeando un no solo ha sido con esta Vamos a ver. ¿Tiene alguien montado ahí arriba? Si tiene montado un bicho en algo. Pues hazte las dos, juega un día con otro y un día con otra así durante una semana y el que vea que más te gusta al final, pues te lo queda. La Brawler es más espectacular que la Gunner eh, A la hora de, digamos, ataque y combo Pero la Gunner, si te gustan los, los tipos cañoneros, mola Por eso, eh, por cierto, Kuroki-chan, me siga en Twitter, eh, en Twitch, perdón. Te recuerdo que me sigas, chaval. Pues yo tengo 20.000 personajes para poder hablaros. ¿Puedes crear otra cuenta? Si se portáis bien si Se portáis bien eh, Y juntamos bastante Viver, viavers o followers O follow en directo La semana que viene De hecho, el fin de semana es mi cumpleaños Puede que hagamos Un sorteito de un juego Así que, ya paramos Hola Jesurrad Pues cumplo 36 Pues aquí dando caña entera Y voy a sortear el Black Desert Dos, cuen, dos cuentas de Black Desert Así que ya sabéis, dale cariño a Twitch que la semana que viene Sin falta Claro juego en pc Llevo con la cuenta Llevo cuando empecé ya tres años. Uf, ese grande. No, a uno a uno he hecho a uno hecho el sorteo. Tomochi no lo he hecho porque no había gente, para el sorteo. Por eso. Mamut No, yo no tengo que estar Tengo que estar un poco El tera que está en Steam No sé si es el de Game o el de Mase Pero te recomiendo que trabajes de la página web ¿Por qué? Porque da menos errores Eh, sé por cuenta propia Y sé de mucho amigo mío Que el de Steam eh, Da más algún que otro conflicto Con el juego, por eso es mejor bajarte desde de, de su propia página web El Tera Ah, vale, no puedo atacar Le gané un submuerto A ver, que no digo que el del team vaya mal mal mal, pero yo sé que el del team a veces puede dar algún que otro fallillo. Aún así, teniendo el launch oficial... Cuál de Jesús dime. Si está dentro de mi poder ver el, si está dentro de mí el poder ayudarte, pues te hecho una mano, no hay problema. Vale, el arma con un signo de interrogación es que tú tienes que coger y decirle eh, qué atributos quieres que, que, que añadas cuando los eh, lo encanta el arma uno, el arma 2 y el arma tres. Creo que era eso. No da a La mierda esta joder. Está duro, eh. O no. oh, ya no he dicho cuándo tengo de crítico, para nada, ahora lo digo, vale. Ahora os enseño si queréis las fichas de mi personaje Ahí va, a coger mierda, a coger mierda, Dios mío, Dios mío, Dios mío, toma ya, qué haces perraca, Vámonos bueno pues otra canción hecha, ya solo falta que eso ¿Cómo hago para subirla ahora? Pues ahora, ahora te explico, ¿vale? Mira, primero te la tienes que quitar, que desequipar Vamos a encantar mi Guardian Power First ¿Vale? Te la quitas Eliges la esta, enchanting, la pones Y te pedirá una serie de objetos Pues tan fácil como añadirla Así que... Le añade eso Yo no tengo ahora mismo Puesto que me hacen falta farmearla Así que no puedo encantar nada Así que me lo pongo Pero lo que voy a hacer es Esto que me han dado Vale Y no sé si me han dado algo más Tengo 8 54 y 16 Me hace falta de esto Y esto se consigue pues haciendo cual No me queda otro. Pues creo que podría comprarlo, ¿no? Sí, aquí por 30, pero no, no vamos, no voy a comprarlo por 30. Prefiero guardármelo y comprar luego otra cosilla. Vale. Bueno, tengo que hacer H tengo que hacer esto. Vale, pero aún no voy a hacerlo. Lo que me interesa lo que me interesa.. Que es esto. Los brutal Oryx Para conseguir La porquería esta Es lo que me interesa Eso por ahí Dios mío Muta ¿todo? Quien sea Se va dejando Los lo fácil cupón oh, me, la, me la he quitado Dios mío Eh. De dos golpes, ¿en serio? Se ha matado al bicho de dos golpes. Sí, pero como ya se ha ido el tío. Gracias por seguirme, jesurra Hombre, yo creo que fue cupón Para poder comprar, comprarle a mi milina más cositas bonitas Y hacerle ahí la chachi guay No me estamos. tener tenéis mi canal de Youtube Que ya sabemos, game, donde tengo Más guías sobre Tera bueno, tengo mucha guías sobre Tera y Ayon y aparte de los directos que hago aquí, los subo a ese canal, ¿vale? <risa> <risa> eh, he hecho 6 millones de daño. Ah, bueno, mira el personaje. Mira, tengo un ataque. Yo qué sé. Tengo un ataque 108.859 más 76.881. Vale, aquí el ataque. No sé si la cabeza, pero bueno. Eh... Luego, el crítico, el crítico factor: tengo pues 5.0 más 163. Me agarra que me curo cuchán Uy, ¿dónde no está? Para acá, te vayan, te Me lo va a quitar, me lo va a quitar, me lo va a quitar, me lo va a quitar, me... He viendo la data, la seguro Pues voy a cambiarme de canal Así nadie me molesta Vámonos al canal 2 Me voy al canal 2 Y no hay ningún problema Depende de que... ¿A qué level lo tenés ahora mismo? Y más importante que está en PC o en consola En PC y a qué le habéis esta, hostia, el dragón, qué guapo, joder. Es que, que tienen que jugar a los árboles a de, de Uruguay 24. ¿Y a qué le va a el arma? El máximo más 9. Si arma 9, no lo suba más. No te merece la pena. ¿Vale? Déjalo al 9 y ya está. Hola, hola. Muy bien. Pollo con cebolla. Me la ha bueno, quitado, me la ha contado como muerte. Dios mío, hay peña por todos los canales, ¿eh? ¿Por pues pasa aquí? Esta la mierda la va a quitar. Vámonos a otro canal. Joder, tío. Vámonos a otro canal para que no den por culo. Recordar que estoy sorteando dos eh, cases de Black Desert Online para servidor América y servidor europeo. Dos Cakes de Steam de Black Desert Online y ya está en español. Para participar tenéis eh, <ríe> tenéis un vídeo en mi canal, vale. Creo que si ponéis Buenas, Sami. creo que si ponéis eh, en el chat eh, admiración sorteo o el vídeo, creo. Sorteo para todos. Bueno, requiere tener unos ciertos puntos en mi canal, pero eso es fácil conseguir. Ahí está, ahí. Vale, pues, pues funciona lo del sorteo, ¿vale? Creía que no iba a funcionar el comando. De la manera si quieres participar en el sorteo de Solar, mírate bien el vídeo, porque hay que, hay que comentar en el vídeo de YouTube. ¿eh? Digo, si quieres ganar, si quieres ganar una Kai de Black Desert. Me que está un poco en salida, ¿verdad? Si no lo vaya ¿Por ahora que llevo? Tengo 8 toques. Chamin catalí, eh? Guardian, creo. Vale. Pues para gratear, parece que son las armas. Resplashing, vale. Tengo mucha mierda. Esto, vale. Eso no vale para allá, para venderlo. Voy a mandarme este, voy a semear otra vez la quest y, no, y creo que hay un modo de ir a un sitio sin tener que, sin tener que forrarme haciendo, haciendo, ¿cómo se dice? Eh, teleport. ¿Cuánto tengo ya? 173, vale. ¡Ah, ¡Oh, me lo ha quitado! Eso de que me ha quitado Es relativo Pero ANA no parece difícil De hecho Tera ANA Es igual que el de Gameforge En el sentido de que está en inglés Pero Gameforge eh, Peor con sus Jugadores Voy a probar una cosilla. ¿Por qué no encuentro el pegaso? Que el pegaso te tiene que saltar la cueva sola, ¿eh? Así que. ¿Conoce a Samu? Que si conozco a. A ver, conozco a un. Mm... No entiendo que si conozco a Samu. Conozco a un Samu en mi pueblo, pero no puedo saber ¿eh? me entiendes. Buenas, Samu. ¿Qué casualidad, no? O es que o hay es que estaba ahí, cabrón, en la en la panumbra, mando. ¿Por qué? Para mí que te, para mí que estáis de coña conmigo, cabrón, no, no, verdad, no, yo no, yo no, no sé. A ver, ¿qué podría comprarme? Así en plan bonito. sin en plan chach no demasiado no tampoco oye tranca y barranca no parece una pluma no no le pega la pluma Eh, coño, quiero quitarle... ¡Joder, qué feo! ¿En serio hay esta cosa tan fea? ¿En serio hay esta cosa tan fea? Creo que iba a haber otra cosa más bonita Qué mierda, yo creo que va a haber algo, algo más bonito Bueno, voy a, probar un, voy a probar una cosilla ¡Ay! ¡Que me lleva! Dime que me lleva allí, ¿Cómo me lleva allí Necesito ir a la ciudad, pero no puedo Pues mira los teleport y coge el teleport No te cógete. coge el pegaso Mira el mapa, hay un icono de dos alas Y te, coge el pegaso y vete para la ciudad Es que ya en eso, gas, sin así, así No puedo ayudarte Aquí quiero venir yo Aquí quiero venir yo A ver, abre el mapa Donde esté, la ciudad donde esté Y mira el icono Del site manager Es como, es como dos alas Pero no entra de qué Eh, aquí no está Está bajo el cabrón, no sé dónde estaba Está aquí, joder, qué mareo, ¿no? Ahí está el tío, joder. ¿Qué puedo bueno. AppMission 428. Oh, me ha dado un montón de dinero, ¿no? Y yo hice mi level... No lo pillo. Ah, que tengo que tener 428. que cojones? Saludos, Nerox. ¿Cómo voy con el equipo? Pues ya ves, tengo 200, 424 y estoy encantando poco a poco el equipo para poder, pues eso, eh, llegar al mínimo para poder conseguir la Skill Apex. Ya subió al 300 Sí, Samu, un sorteo El, el Bladelser, pero lo sortearé La semana que viene Por Ah, pues, no subió eh... Yo hago sorteo con sorteo Que sea, si no significa nada que te y... Eh, de soledad, como que no te entra nada... Estoy jugando de Mount Tiranas. Tengo personaje de Mount Tirana y, eh, no, sé, y no sé qué. Vale, y no me acuerdo del nick. Del nombre. Tengo 55. ¿Cuánto cuesta esto en la tienda? En el boot scrap. ¿Cuánto cuestan los boot scrap en esto? En el broker. Vale. Me vendía de, de puta madre. Si hay materiales para poder conseguir rápidamente la PEC Skill, me vendía de puta madre. En serio, tío. Neros. Me llamo Milena. Estoy ahora mismo en Hayward Estoy. O si quieres quedamos en la isla del medio. Que es que más, que más fácil de llegar. Nero, pues como era, ah, era? Eh, eh, eh, era para agregar amigo era... Como era para agregar amigos social. Friends. Eh, eh, eh, A los friends Nero. Ya te he enviado, ¿vale? Mientras vamos a buscar... ¿Cómo se llama la mierda esta? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Eh, boot Scrap. Vamos a ver cuánto vale. Mm, mm, mm, mm. Boot Scrap. No está, no está a la venta. Scrap. Después esto, un buen scrap. Emón, tiranas. Ah, vale, neros, perdona. No sabía, estaba mirando por ese caso. Nada más, me ponen que no trade. ¿Eh? Me pasa por no dar. Lo siento, me pasa por no dar. Soy así. ¿Cómo te el precio de los Golden Talents? Vale Por el precio tan regolejo 17.000 Que va Tengo 4.000 Este vende Este vende más barato No me interesa la verdad Están demasiado caros Están demasiado caros. Para curarte la vida... ¿Cómo hago para curarme la vida sin pociones? Pues con pociones. O estando donde quieto que se cure solo. Banca, creo que tengo guardado algo de mira. Guardé algo, no guardé, no llegué a guardar. Ah, mira, tengo esto. La Mirafuck Emblem. Tengo los Gordon Tolkien. Tengo los Entropic Emblem también. Vale, Nero's Hammon Online. Y yo creo que ya también tengo aquí eh, Fashion oh. cupón. Que voy a guardar el fashion cupón. Vale. Aquí tengo más fácil un cupón ya tengo fácil cupón para reventar Ya voy aquí que me vea Aquí que me vea Nerox, Nerox, Nerox, Nerox, Nerox, Nerox, Nerox, Nerox, Nerox, verme. está está Nerox, o -o -o, Nerox, No, aún no ha caducado. ¡Hostia! Oye tío, pues, muchísimas gracias, eh. ¡Uf! Gracias, Nero, tío, muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias. Eh, Samu, haré el sorteo la semana que viene O este bien, este bien no creo Mi cumpleaños es domingo Y por mi cumpleaños voy a hacer sorteo, ¿vale? Pero no lo haré este fin de semana Porque como estoy ocupado por temas de mi boda y demás Por el fin de la semana lo tengo capú Así que el sorteo lo haré en directo La semana que viene sin falta Joder, no veas Pues gracias, en serio, tío, por lo que me has dado Me va a venir de puta madre, en serio Y falta que me den de boot bu Scrap Que no va a darme a lo la verdad Pues no sé si hacerlo el martes o el miércoles La verdad Vale, voy a subir la joyería ¿Cuál es la manera más rápida de pillar todo ese boot Scrap? No me deja eh... subir la joyería esta. Esta sí. Vale. No me deja de ver. O oh, es que no sé, o no me acuerdo cómo era para ver la joyería o qué polla pasa. No, no me dejan de verla, Samu. Eh, no sé qué día es, tío. Eh, luego lo pondré. Luego actualizo el vídeo. Bueno, pongo abajo en lo que es la descripción del vídeo. ¿Cuándo será? Es que sinceramente, no sé qué día va a ser el sorteo. ¿Será la semana que viene o el martes o el miércoles? Eso seguro. Ya. Ah, vale. ¿No me deja? Ah, coño. Qué guapo, gordo. Vale, vale, vale. Ese, tío. Es que la joyería nunca ha llegado lo que es a mejorarla pues voy a subirme el factor mm. Ese Sí. Okay, oh, gracias. Creo factor y power 4. Eh, vale y el favor el 4 en serio, eh, muchas gracias por esto es una cosilla que no... No me acordaba cómo era, porque es que hace mucho tiempo que no lo hago. Y claro. Se me había olvidado ya por completo de esto. Power, pues va a ser... Entonces, ¿podría ser una cosa? Ah, claro, no, porque tengo que subir al, ma al, ma al máximo, creo Vale, por eso Metal, vale, vale Pues si, sí, ya me di cuenta que, que, que me falta bastante El Frost Metal, ¿no? Ya ves tú A ver, ¿no? Vale Pues me hace falta bastante, la verdad Me da falta, pues, ya te digo yo De budding de... budding es que tela, telita, tela Así que bueno, a ver si poquito vamos a poco me lo voy pillando todo. Pues bueno, se hace falta bastante, ¿eh? joder. Yo creía que era un poquito más fácil conseguir la APEX Skill, pero me dieron cuenta que es bastante jodido pillar la APEX Skill. O por lo menos hay que, hay que jugar bastante. La verdad. Sí, porque soy una que muy muy muy borrica. Esta mierda. Sin ingresa al final, Samu. Si pones help, creo que te dice los comando Espérate a ver. O... o no sé. Creo que era. Eh... ¿Cómo era? Hijo Ahí está. Ahí tendré. La comando. No. Es que no me acuerdo cómo era. Eh, que... Mi arroz también es no da un puto panaje con todo esto. hago la hostia. Es mi arroz. Ah, vale, que tenga escrito que hay que ir a con H. Qué guapo Pues ser normal Vamos, que hará falta jugar tela, tela, tela Para poder encantar y poder atacar a eso Casi nada Y yo ahora mismo estoy con esto Eh, bien, vale, co, eh, bueno, bueno. Bueno, señores, pues. Yo creo que vamos a coger. Yo lo que hay. Subo un pep mandado. Mejor de que he mandado. Que he mandado. Me mandaba a invocar una, una, una macota. ¿Dónde era aquí para la macota? ¿Dónde era la macota? Mejor que me mandaba para sacar una puta una, una mascota. ¿Dónde eran las macotas? ¿Dónde eran las macotas? ¿Dónde era la macota? No sé, dónde era, ¿dónde era la macota? Chicasurrada, esa arma suele ser muy buena. Ah, que está aquí, calla. Mandado... Vaya cosa más fea de dicho, eh. Me cago en tu puta vida. Qué feo que eres cabrón. ¿Y esto qué hace? ¿Por con esto casi casi tendré para comprarme Joder Pues nada, tío, muchas gracias, eh La Virgen Claro, si ya fuera tadeable, ya sería un puntazo Ya ya, bueno, yo creo que ya con lo que tengo Creo que con la cor de talent y todo, no vea, eh ¡Uf! si sí, lo ve, vaya mascota más fea bueno vamos aquí vamos hacemos esto eh, le veamos la skill vale y hagamos el directo ya le damos una orilla y media a ver si ceno Recordad que podéis votar por los próximos directos, aún así os prepararé una pequeña interfaz, un pequeño botoncito que se vea más claramente para que votéis eh, a lo que queréis que jueguen en los próximos directos. La Virgen y la Madre que parió todo esto. ¡Pum! Madre del amor hermoso. LOL incrementa oh, Hombre de daño que está Vale, vale, vale, voy a hacer eso, vale Oh, vale, venga, todo masa ahí, venga. anda si yo llego si yo llego, llego a intentar pillar esto por mi cuenta ya le he puesto ya le he puesto yo eso pero bueno thank you Vamos a ver, que esto mucha información para mí Hola. Ya, ya, ya Ya lo hice, ya lo hice Ya lo dije, tranquilo Yo creo que más o menos Así está bien vale que me hace y ahora power ataque speed Dios mío, N. ¿Puedo dar 429? 429, ya tengo 429. ¿Qué pesa ahí con N? ¿Qué me piden para encantar lo que tengo ahora? No se lo que te pase. Si, sí, sí, me. Me lo he. Me lo he puesto, me lo he puesto. Dios mío. ¿Qué pasa, ¿Y esto? Ah, vale, esto es mejor. ¿Por pues sí, 430. Ya a qué dungeon podría ir. Ya, ya podría haber alguno más. No. Miren, me, me falta un 1. Que me quita que estar de bone fines, Carvin creo, ¿no? A ver Vale Y ponte el otro de spawning Ah, sí Oh, verdad, perdona tío, joder El error mío, perdona. Pues lo hago ahora mismo. Gracias. ¿Tú ya me has <ríe> me lo he dejado, tío. Gracias, eh. Se me ha ido la puta hoy. No sabía que podía. Aquí voy a ponerme crítico factor. Eh... Bueno, endurece. Pasar más... Pasar más resistente. Esto incremente power 3 y crítico factor 6. Y esto voy a ponerle eh... power. No, vamos, vamos, ahí. Factor. hay crítico. Ok. No. no. No me deja. No. Me pide eh, refinar el isir. me pide el fin 2 Lo no, material que me sobraron, vamos a ver bueno, Al final, al final vamos, vamos a aprender a saber Por ejemplo, el frame. Framen, Budoscrap Scrap y H.M.I. Eh, Catalin Ok Menos Gordon talin y 7 Talin. vale Y ahora puedo comprar eh, lo que me ha pedido. Que es esto? el decir Vale. El broche esto ¡Oh, ha fallado el cabrón ya voy a comprarme el hicido si de tu y ya está Pues me falta para pillarme el ISIR Me faltan dos No tengo bastante eh, No tengo bastante Bastante aquí en Blink, Metamorphashi Porque otra cosa no puedo romper, ¿no? Si rompo un dato que me da Ah entró piemble ¿vale? vale Enchant Box Okay Visite me again En -chan. va se va a salir el juego. Se sí, me ha cerrado el juego, señores. Bueno, yo creo que vamos a aprovechar de que se hace el juego ya y perdón por el corte, Nerox, en serio tío, perdón por el corte. Pero voy a aprovechar ya que llevo ya casi dos horas y voy a ir a cenar, vale. Ahora voy hacer la cena, entraré, fuera de directo y haré lo que me ha dicho, vale tío. Muchas gracias por tu consejo, muchas gracias por todo, en serio, muchísimas gracias. Eh, Se me ha cerrado, no sé, si es la, lo, eh, así la informática. Eh, lo dicho, eh, gracias por el directo, gracias por estar ahí, la verdad a vosotros, gracias Nero, por ayudarme y a todos por haber estado ahí. Recordad que la semana que viene vamos a hacer sorteo de dos cuentas, dos keys de Black Desert Online para Steam. Tenéis eh, el vídeo eh, poniendo eh, a mi un sorteo en el chat recordad la base de concurso aunque la fecha pongo una fecha pero es otro vale a mí me va bien el neros a mí el me va muy bien pero bueno si me quiere pasar un parche pero ya no digo a mí el me va muy bien no tengo problema pero vamos si me lo quiere pasar por privado o algo o por twitter si tienes si twitter pues lo dicho vale nos vemos en el siguiente directo siguiente vídeo gracias y hasta la próxima Adiós ah, Dios. Come and get <tose>